llegamos al destino de hoy, Club de Pesca de Salada Grande de Madariaga, una laguna que siempre rinde muy buenos pejerreyes y esperamos tener suerte con los grandes, hay un vientito bastante bueno, rizada la laguna para pescar es muy conveniente y bueno eh, vamos a salir con el guía Rubén Lezano, ahora vamos a hablar con él antes de salir a pescar Salada, apriera la salada. voy a mirar un poquito más fallando se este cortó seguimos sí, bueno. ahora a ver más no, y alguno va ahí más alada mira acá, gordo también traéis Sí, A ver, no mostrándolo Martincho. Sí. Bueno, A ver, gordo. A ver, gordito. Ah, ya lo Ay, agarrás, ¿no? Ese ¿no? es lo agarrás, ¿no? Espectacular, vamos por más.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 Ya abordamos la embarcación y le mostramos la salida de pesca.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 ¡Música!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 Let the River Run Villa Constitución. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina.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 Fábrica de cabañas, El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. No sé, Gaby, Todo bien. Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mira mirá qué es eso. Se dobla algo. Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no. Mira. Buen pique. Es una cañita para casa o para los que vos gusten.